Mi cabello para mí significa confianza, seguridad, pero además significa, sobre todo, lo más importante, significa saber de dónde vengo, significa llevar el crespo de mi mamá y el, las ondas de mi papá. Entonces para mí mi cabello es también mi historia, mi legado.